Experimente la calidad en Espresso y nada le hará renunciar a ese placer. Please. un voludo? There was. Do you want me to? Uh... Oh, so nice of you, Mr. Mister... Uh, George. George Clooney is inside. Nespresso. What else?